Esto es cómo ha quedado el enfrentamiento previo entre estos dos, empate y en el apertura ganó el América, en el clausura ganó el América. Las últimas veces ha terminado el América casi siempre avanzando cuando se enfrentan Universidad y la Santa. Le damos la bienvenida en esta edición de Sports Center a Héctor Huerta para conversar sobre el duelo entre Pumas y América que acaba de terminar por cuartos de final del fútbol mexicano. Héctor, primero oh. bienvenido y después oh. te pregunto. Mira, que se está, también se está despertando, perdón. Héctor. Perdón, perdón, ya, perdón, Héctor, no ya, estado. ya, por favor, ya. ahorita y todo, ya, cesando. se acabó la sí. siestecita. ¿Qué pasó con América, Héctor? ¿Le pasó por encima Ay. Pumas al equipo de Solari o el planteamiento del América fue para que el partido estuviera así de aburrido? Bueno, pareció más bien, te saludo y tan con mucho gusto, Yacari, también. Más bien fue un partido como de fecha uno, no fecha 2 de la liga, más o menos así, cuando están calentando motores los equipos. Eh, la verdad que la América sorprendió a todo mundo para mal, me parece es el líder del fútbol mexicano es, es el América eh, defiende otro tipo de, de principios futbolísticos, no yo entiendo que el torneo pasado a y le sorprendió a la liguilla y le ganaron 3 a 1 el primero y dijo no, no me vuelve a pasar ya me quemé con leche le soplo hasta el jocoque ahorita entonces no me vuelve a pasar y prefirió al 4, 2, 3, 1 defenderse con todo solo Viñas adelante, todos los demás trabajando el partido para que no les hicieran daño, Ochoa en muy buena actuación como, como ya esper, se esperaba ocho es un arquero que da mucha confianza atrás, los dos centrales mejor que otras veces y Pumas, bueno, intentándolo todo llevando todo el peso del partido Pumas porque América no quiso, no quiso jugar alguien dijo que el, que el fútbol es como el amor, es una cuestión de dos si uno de los dos no quiere, pues el otro tampoco por más que quiera, no lo va a conseguir así que eh, qué pena por la gente que fue al estadio con tanto entusiasmo de ver un partido de liguilla porque se encontró con una América que no quería jugar al fútbol y evidentemente no dejar jugar al rival también, y lo logró el objetivo que se planteó la América al principio de que no le hicieran gol simplemente lo logró, y por poco hasta se encuentra la victoria, eh, porque en un contragolpe de Jorge Sánchez se la pasa a Richard Sánchez atrás y por poco hace el gol, pero bueno al fin el 0-0 es merecidísimo para, para el América, porque a eso fue y Pumas intentó todo, pero bueno, no le alcanzó el envión anímico que trae desde la fecha 14 para sí. acá. No le alcanzó para poder avanzar en este partido en la ida, ¿no? Para tomar ventaja. A ver, Héctor, ¿Pumas superó al América? Así declara la pregunta para ti. Sí, claro, lo superó, lo superó y lo superó sobre todo en intención, Eitan, en la intención de querer ganar el partido. El América no tuvo intención de ganar el partido, tuvo intención de que no le hicieran gol para no perder el partido. Y bueno, pues consiguió el objetivo, pero uno, uno, uno se pregunta, este es el equipo que en México hizo 38 puntos en un torneo y 35 en el otro, hizo un total de 73 puntos en dos torneos, con el mismo técnico, con una base de plantel similar. Y aún así, este América va y se defiende 0-0 contra un equipo Pumas que ha recibido 24 goles en lo que va del torneo en 18 partidos, 19 con el de hoy. ¿Cómo puede decir a, a, a no atacar a un equipo que es tan vulnerable por los números que ha recibido 24 goles en el torneo? Sin embargo, no quiso atacar el América, no quiso atacar, contragolpeó un poquito, intentó algo... Pero la verdad es que fue una triste imagen del América, que yo creo que al americanismo no le gusta esto. Con todo y que entienda uno que el objetivo de, de, de Solari es que no se le repita ¿Mm? la fase de cuartos de final del torneo pasado. Ahora Héctor, el resultado es positivo para el América, más allá de que no lució a Solari, evidentemente no le importa si fue entretenido o no. ¿Hay esperanza para Pumas de poder sacar sí. el resultado en la vuelta en la cancha de la Azteca? Digo, el América por supuesto que toma la ventaja no solo del resultado global, sino también de que puede manejar dos resultados más en la vuelta. O ganar el partido o empatarlo por cualquier marcador. Digo, si es 0-0 o es 5-5 da lo mismo, porque ya el gol de visitante no vale. Entonces lo que vale es la posición en la tabla. El América en esta parte ha sido muy utilitario, ha sido muy, muy digamos... a. Uh, ¿Qué te diré? Muy tacaño, muy rácano en el sentido de que dijo, a mí me, me conviene el empate y si hay necesidad de empatar el segundo partido 0-0, que no creo que lo intente como hoy, seguramente va a haber algún cambio en la actitud en el segundo partido, pero si seguramente va al empate ¿eh? y seguramente uh -huh. va a tratar de ganar 1-0 o, o 2-1, pero ganar el partido muy apenitas. Ahora Pumas solamente tiene un resultado posible, matar o morir. Pumas tiene que salir desde el principio a apretar el partido de vuelta para matar o morir. No le queda otra a Pumas. Tiene que atacar para tratar de hacer un gol y forzar al América a que cambie su actitud. Porque este América de cuartos de final es la, la expresión más triste desde que llegó Solari a México.